El modelo ACP eh, consiste en dar una atención muy personalizada a las personas que viven en centros residenciales. Eh, es una atención que viene del ámbito de la discapacidad y nosotros estamos intentando adaptarla a lo máximo posible a, a los centros residenciales, que históricamente son centros eh, que bueno, pues la atención que se presta es impersonal y nosotros lo que procuramos es cercanía entre el, el cuidador y la persona que, que, bueno, pues que vive en los centros. Pues llevamos trabajando en Taliarte desde hace hoy exactamente un año, en el cual pues bueno, pues se ha trabajado con un equipo, primero con el equipo técnico, identificando un equipo promotor del, de la implantación del modelo ACP, en, y luego pues bueno, pues extendiendo un poco la filosofía y la manera de trabajar al resto del personal. supone tener más flexibilidad en la atención, contemplar mucho más la preferencia o las decisiones de la persona a la que tú atiendes. Entonces ya te das cuenta que ya las decisiones no están solo en tu campo profesional, sino que tienes que tener en cuenta a la otra persona con los riesgos que puede suponer. ¿no? Hemos creado espacios ...más reducidos y más cálidos ¿no?... ...o sea, se ha utilizado, se, se está decorando... ...los diferentes cuadriláteros, los diferentes salones... ...los diferentes, los diferentes espacios ¿vale?... ...utilizando eh, muchas veces pues mobiliario... Y, ...y material de cada una de las personas... ...lo que hace es que el espacio sea... Eh, ...tenga mayor significado para la persona que vive aquí... ...y eso lo hace estar mucho más, mucho más cómodo. Y tengo mi casa tan bonita... Y sé que me voy a morir aquí, donde tengo que aguantar. No importa, eso no importa. Seguir trabajando para que todos los profesionales sigamos cambiando la mirada y sigamos, y sigamos teniendo en nuestra cabeza que el centro de nuestro trabajo es la atención a las personas que viven, que viven aquí y para eso tenemos que seguir fomentando los sistemas de comunicación, tenemos que seguir ideando pues, eh, y fomentando actividad dentro y fuera de las plantas, tenemos que seguir fomentando la participación tanto de los propios residentes como de los profesionales, como de las familias, o sea, tenemos que seguir fomentando el trabajo en equipo.